Hoy estaba pensando precisamente en toda esta situación que estamos viviendo, en la cual nos está cambiando como personas, porque estamos viendo caer sedes muy cercanos en nuestro entorno, en nuestra localidad, en nuestra ciudad y en el mundo en definitiva. Hoy estaba en la disposición de realizar un ejercicio y me he preguntado lo siguiente. Si yo me guardo esto sería egoísta. Si yo me guardo esto no estaría dando apoyo ni ayuda, aunque fuera espiritualmente a las personas que se quedan en este plano y que han visto partir a otras recientemente. Así pues, he confeccionado una pequeña dinámica. Apoyo por los fallecidos de coronavirus. Hola, amiga, amigo. Soy César Yin y hoy te quiero regalar una dinámica que te pueda ayudar realmente para afrontar el día de mañana y el de pasado, y el de pasado mañana. Si has tenido conocidos, amigos o incluso familiares que hayan pasado ya a otro plano por esta pandemia. Global. En primer lugar, date cuenta de lo siguiente. La muerte es parte de la vida, tan solo se pasa a otro plano. Es esencial que seas consciente de todas aquellas situaciones en las que has podido, sobradamente y con holgura, tú solo o tú sola. Date el permiso de constatar todas tus fortalezas desde hace 20 años hasta hoy todas tus cualidades. Date el permiso de agradecer todo lo aprendido y compartido, desde tus mayores debilidades hasta tus mayores fortalezas, sabiendo que el divino está siempre pendiente de todo. Por lo tanto, no te juzgues ni juzgues algo que se escapa a la comprensión del hombre. Nunca se te da una situación que no puedas abarcar. Piensa por un momento cuánto puedes hacer ahora para dar más amor a los demás, para los que todavía están entre nosotros. Repasa todas las relaciones que tienes a tu alrededor y apóyate con humildad en su amor. Nadie es perfecto, nadie puede solo con todo. Asienta tu corazón en los que te aman. Piensa que puedes aprender de esta situación para poder comprender con el tiempo que la decisión de un todo es de algo más grande que tú. Sin duda alguna, tienes una misión o propósito sin cumplir, por ello todavía estás aquí. Y él eligió que no fueras tú quien partiera otra dimensión. Por lo tanto, pregúntate ¿cuál es? ¿Cuál es tu misión o tu propósito aquí en la Tierra? Más del 80% de la población mundial viven sin saber hacia dónde van de forma absolutamente automática. Por ello, cuando se pierde un ser querido, se queda uno perdido, sin rumbo. Si todavía no sabes la respuesta y te sientes bloqueado, no te preocupes, date tiempo. Y si nunca te lo has preguntado, quizá pueda ser precisamente esta situación la que te ofrezca esa oportunidad. Y ahora puedes decidir precisamente en crecer o estancarte en este suceso. A lo mejor hay otras personas que necesitan ahora tu fuerza de voluntad, y tu bondad y tu amor. Ser positivo ante tal situación sé por experiencia propia que es poco fácil. No obstante, déjame que te cuente una pequeña historia, por favor. ¿Sabes lo que me mantiene vivo, esperanzado y con ánimos para seguir sin tirar la toalla? la resiliencia y la perseverancia, ello me hace invencible e inquebrantable. Te lo digo antes que nada por si te da por comparecerte o deprimirte o infravalorarte. Escucha amigo, escucha. Todos somos iguales ante los hechos. Tan solo existen los cambios o transformaciones interiores según aceptamos y nos adaptamos a los cambios repentinos, y además los afrontamos con la fuerza espiritual de que disponemos. Al fin y al cabo, somos seres humanos, simplemente humanos. Con disciplina y orden podrás cualquier situación abarcar, pues ello supera la inteligencia. Mira, cuando una persona ha perdido padres, abuelos, familia y solo obtiene el apoyo de sus valores, conocimientos y experiencia, fijando metas para el beneficio de otros, es cuando resurge una fuerza desconocida que se pone en mí y me pone en pie a caminar casi sin quererlo, solo con desearlo. Todo se vuelve una oportunidad de crecer y avanzar con la cabeza bien alta y el corazón bombeando. Eres especial y único parte de un todo. Eres un gran transformador de energía capaz de generar millones de kilovatios de amor y transformar tu vida. Solo has de elegir víctima o verdugo o héroe de tu momento, de tu vida. Sé que es poco fácil. Mira, antes de acostarte, date el permiso de sollozar por la pérdida de ese ser querido. Claro que sí. Y después... A tu seguido, haz el siguiente ejercicio para descansar libre de pesares y renovarte con energía para el día siguiente. Pues como buen guerrero que eres de este siglo, tu opinión y tus actos cuentan. Mira justo antes de acostarte. Primero, recrea en tu mente al menos tres cualidades especiales que tenía esa persona y que tú has heredado y aprendido. 2. Recrea en tu mente cada instante de felicidad que atesoraste con el ser que ya partió y vívela con el amor y el respeto que tú le otorgues. 3. Sé consciente de que tu mente y corazón registran, junto con tu subconsciente, toda esa verdad y agradece haberla atesorado. Y di la siguiente frase o el siguiente párrafo, haciéndolo tuyo con tus palabras. Yo solo te pongo un ejemplo. Escucha. Gracias, hemisferio derecho e izquierdo. Gracias, glándula pineal. Gracias, subconsciente, por estar conmigo mientras duermo. Te ordino que en esta noche recargues todos mis sistemas y moléculas de mi cuerpo para que mañana me levante lleno de fuerza y esperanza para así acometer mi vida con absoluto éxito, sabiendo que el divino me apoya siempre, a mí y a los míos. Gracias. Pues así es. Me dispongo a dormir tranquilo sabiendo que siempre estoy seguro y a salvo y que sabré tomar buenas decisiones para mi mayor bien y el de los que me rodean. Gracias. Y después de esto, disponte a dormir sabiendo que el cosmos, el divino, te protegen. Mañana afrontarás la vida mucho más fuerte y resiliente, mucho más que ayer lleno de vida y esperanza, porque la decisión no es nuestra, es de arriba. Y están en otro conocimiento, en otro plano a consciencia mayor que el terrenal. Por eso no podemos juzgar nada ni a nadie. Todo irá tal y como ha de hacerse. No te resistas. Tan solo entrega tu amor al cosmos. Hasta mañana.